Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy voy a hacer un video cortito. Vamos a estar regalando el objeto 244, este tanque pesado de tier 6 de la Unión Soviética, es decir, ruso, bien. Bueno, y ustedes se preguntarán cuáles son los objetivos, Nando, para poder participar de este tanque premium de tier 6. Bueno, los objetivos van a ser muy muy sencillos Básicamente dejar en los comentarios Por qué creen que ustedes deberían obtener este tanque en el sorteo Digamos, por qué se merecen tener este tanque, creen ustedes eh, Dejándome eso Y si pudieran, me gustaría que me hagan un favor Que es el hecho de compartir el video Para que seamos cada vez más en la comunidad Este mes se han suscrito 200 personas más O sea, es un montón Y eso es gracias a ustedes Porque comparten los videos, porque me ayudan en la comunidad de Discord somos más de 200 personas en mi canal. O sea, re bien, estoy re contento. Así que, bueno, díganme directamente eso. Eh, digamos, ¿por qué creen que ustedes deberían obtener este tanque Premium de Tier 6? Y compartan el video, con eso me están ayudando un montonazo. Así que, bueno, amigos, sin más, me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.